Este es un experimento llamado Colombian Tripper. ¿Por qué lo hago? Desde ya un tiempo he estado viendo que el mundo se está moviendo mucho, que todo el mundo está cambiando y que todas las cosas están al parecer tornándose y ya nada, ni es tan blanco ni es tan negro. Por eso he querido hacer un experimento. Me voy la próxima semana para la India y voy a empezar a investigar y a compartir con ustedes qué pasa en ese viaje y ¿Cómo podemos ir descubriendo la India? ¿Cómo vamos a hacerlo espontáneamente, yendo con la cámara? Y vamos a ver qué pasa, a lo mejor es un fiasco, o a lo mejor sale algo interesante de ahí. Que es lo importante? Compartir las experiencias y ver lo que está pasando en el mundo. Y ver hacia dónde estamos yendo y qué pasa en este final de año del 2012 en la India. Así que esta aventura comienza ahora.